Si mi Cristo viera hoy Yo con gozo me iría hoy A esa nueva Jerusalén Gozar Allá con mi Jesús María oh hoy Si mi Cristo Que quiera Yo con gozo me quería oh, oh, oh, A esa nueva Jerusalén Y mi Cristo, que Raúl oh, Yo con gozo te quería oh, a esa nueva Jerusalén A Dios. Hermanos que me escuchan por medio de estos levantos, Un día llegaremos a la gloria celestial que paremos Y tú mi hermanos que piensas hoy oh, cuentas me darías tú? Sé nuestro Cristo bien oh Cristo nieto, Yo con gozo Merida oh, A esa nueva Jerusalén